Bueno, chicos, vamos a experimentar HTC. el HTC. <risa> ¿Quién lo ha probado ya? Ah, yo no, yo estoy, o sea, ninguno de los tres. Probarlo. Es un poco caro, pero bueno. Es un poco caro, sí. <risa> ya quiero tener uno en casa a ver si hoy me lo llevo. <risa> Estamos en MediaMar, mar. Bienvenidos. ¿Qué tal? Os dejaré si no os importa con algún compañero. Y nada, ya veis, no, no es que sea muy muy muy grande. Pero bueno, todo se compra a través de las pantallas, hay alguna cosilla que tenemos aquí en stock, aproximadamente 5.000 referencias. Y luego hemos creado esas zonas de, sí, de experiencias donde hacemos formaciones. Sobre todo, Bueno, ahora estamos con el tema de las VR, con las HTC Byte. También tenemos la Samsung Gear. Bueno, también hay RCID, que si levantas el, el móvil te da la información en la pantalla, por ejemplo. Y luego están los empares bueno, ahí arriba, que es lo que te detecta el funcionamiento. Bueno, pues a darle, ¿vale? Un momentito. Gracias, Ale. Ah, hombre, Tenemos los mandos. Muy bien. Super súper ligero. Tiene los seis botones. Y no sé cuán eficaz será con la coletita esta. Pero vamos a probar. No me pongo todavía hasta que venga. No soy hasta fata guapa, pero... Estamos a punto de probar el HTC Vive tenemos aquí a Bernal, que es el especialista en las VR. No sé si nos puedes comentar algo sobre el aparatito antes de mostrarnoslo. Lo que vamos a ver es unas gafas de VR de realidad virtual. Nos las pondremos y con unos cascos de gaming y tendremos dos mandos para poder utilizarlos como si fueran una extensión de nuestras manos en los diferentes juegos que probaremos. Pues va a empezar a aquel, que si le pasa algo ya nosotros nos vamos a quedar. <risa> Esto por aquí de atrás. Y las gafas automáticas. Ahora te las aprieto. Bueno, tenemos aquí a Darío. Te puedes comer, eh, caminando. Sí, Sí, sí, sí. Es decir, tú te vas moviendo por la habitación y vas pasando dos axilis hasta actualmente creer ¿Has visto lo que estaba colgando, no? Sí está notando no, Pero la, la muñeca sí, da un susto, ¿no? Está bastante chulo y... Bueno, se ve un poco la cuadrícula y todo esto Que tal vez quita un poco de ambiente Pero... Está muy bien conseguido Muy bien conseguido Pero sí Muy chulo, muy chulo, ¿eh? Bueno chicos, como veis, se puede jugar con gafas, parece ser Puede jugar con gafas ¡Un mando! Wow. Otro, ver, tengo dos pistolas futurísticas. Hola, P, no te veo. Hola, hola, tengo estoy aquí en una fie. pared. Ready to start. Uh -huh. Entonces tienes que despirar con ¿Sí? los dos gatillos. esta está increíble. ¿sabes? Cuidado, mira, gírate, gírate, Ahí, A los. a estos pistos. Wow, tengo dos. Tengo este, una mira con uh... Blue Roja. Sí. ¡Ay, no! ¿Lo quiero o qué? ¡Ah, qué bueno! ¡Estamos listas! Las redes verdes son el espacio delimitado que tienes. ¡Qué verdad. ¡No te gualas! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Eso está genial! Y ¡No puedo subirme a la nada, nave que está aquí! <risa> si te tiras un mando hacia detrás de la espalda, sacarás un... ¡Oh, sí! Sí, sí. Estoy con un escudo, ¿lo veis? Sí. sí. Bueno, tengo un escudo que me protege... Uh, he muerto, pero ¿por qué he muerto? Si tengo un escudo. Solo tienes que poder esquivar los disparos. Esto es brutal. Oh. Bueno, el entorno es genial. Ah, pues la la sensibilidad del mando está muy buena. No es muy... el delay, no, es que prácticamente no tiene delay. Los mandos están muy bien, son ligeros, no tiene delay. Uh, creo que soy malo en la puntería, nada más pero en 3D no tengo ninguna sensación de mareo ni nada. ¿Has jugado ya, Darío? Sí, sí, he jugado. No, no. ¿Has trasteado de arriba abajo? Sí, sí. ¿Y a ti qué te parece, personalmente? Personalmente, el futuro de los videojuegos está aquí, en la realidad virtual. ¿Tú crees? Sí. Que se, se imagina uno un poco complicado, ¿no? Pero... Complicado, pero lo que podéis ver en pantalla no tiene nada que ver, lo que sientes tú dentro y la experiencia de juego que tienes es brutal, la verdad. ¿PlayStation VR o HTC. Sí, ¿Sí? Sí, sí, ¿Te gusta más? Sí. Bueno, Marcelo, explícanos un poco. Oh, pues es genial. <risa> Esto es genial. A pesar que es una demo, está muy bien logrado, ¿eh? Está muy bien logrado de momento. Bueno, a ver, se podría trabajar más creo. la resolución, pero está funcionando... Quiero decir que muy La resolución bien. no es. se notan los píxeles. Sí, sí, bueno, habría. Uh, me gustaría ver cosas más complejas, ¿no? Porque esto a veces son pequeñas navecillas, pero estoy impresionado con el tiempo de reacción. No hay ningún tipo de delay. Y. ¡Wow! Tendríamos que probar. Me gustaría ver otro juego más complejo para ver cómo, cómo funcionan las dinámicas o, si, o las texturas. El, ¿No? Toda, todo el pixel de este pero ah. pues eso eh, como ha dicho Marcelo es muy ligero y me molesta es que se va a disparar de nuevo estaba chulo <risa> <risa> para los <sur> juegos de zombies <risa> es un tazo pues, No cambiar <risa> no de dispares o sea, no se trata solamente de quedarse quieto fijo sino el no, movimiento moverse y esquivar los disparos Parece que César ha cogido el tequillo, está en el wave número 7. Es un maestro de este juego. Oh, ¡No! Oh, oh. Oh, está muy chulo. Oh. Oh, estoy sudando, tío detrás detrás tuyo tienes uno el a que la estoy viendo aquí bueno ¿puedes tocar alguno? bueno, mira, hago así y se mueve el... y si te vas, vas caminando, acércate vale, cuando te sale del límite aparece una rejilla para avisarte de que de que, de que ojo, que detalla, no. ah, pero la, esa rejilla tiene la forma del, del estar, sí. Ah. Sí. hay dos sensores que son los que se intentan Vale, vale. ¿Y qué ordenador necesitas para mover este entorno? A ver, ahora mismo no es que haya mucha cantidad de gráficos, vale. Eh, potencia de gráficos sobre todo es una gráfica que sea importante. No más que no es por la cantidad o los gráficos que tiene, que al fin de cuentas a mí me dejó como un poquillo frío cuando fue la primera vez. Están chulos, pero bueno. Eh, pero es más que eso básicamente el generar todo el entorno. que cabestro. Muy buenas, retrofrikis. Bienvenidos a nuestro quinto podcast. Eh, quinto que ya, ya somos un buen team, porque hoy me encuentro reunido de bastante personaje. Sal por aquí, sal por ahí, estaba escondido. Regresan con nosotros dos antiguos colaboradores, prácticamente con los que iniciamos, a falta de Víctor, saludos Víctor. No lo estaba viendo, estará pobre, durmiendo. Y tenemos a Marcelo, tenemos a César, a Daniel, a Dan, hola, hola Dan, <risa> y por Skype pues tenemos a Susa, hola, hola Susa, buenos días Susa, también tenemos a Jaime del canal MSXLAN, hola buenos días, buenos días, hoy no nos ha he hecho la cámara, hoy no, hoy no, hoy <risa> Pero les podéis escuchar. Eso significa que no nos vas a enseñar en directo ningún cacharrito. Pues hoy no, no, no estoy en condiciones de demostrar nada. Pero bueno, si estar aquí al pie del cañón, por supuesto. Y también tenemos, nos acompaña Kike. Buenos días, Hola. Quique. Bueno, si desaparezco de es porque estoy ahí con los líos de los cables y los botones y demás. Bueno, como veis, hemos empezado con un vídeo. Tuvimos la, la suerte de poder probar, poder probar las HTC Vive. o Vive. Y me acompañó, me acompañó Marcelo y César ese día, y bueno, queríamos experimentarlo, en nuestro caso en los tres era la primera vez, y queríamos ver un poquito, empezar a tocar cómo era el mundo del, de la realidad virtual. Eh, ¿Qué pensáis vosotros en general, eh, de la realidad virtual? ¿Pensáis que puede ser el futuro, el sucesor de lo que actualmente son los videojuegos? Eh, ¿Qué opináis de la realidad virtual y qué pensáis de cara al futuro? Quién quiere empezar? Vale, empiezo yo. <risa> bueno, yo eh, personalmente pienso que, que aún le falta un poco por desarrollarse. Sin embargo, creo que las grandes empresas han apostado por ellas. Como, o sea, Sony tiene sus gafas, HTC tiene sus, o sea, Oculus, Facebook tiene sus gafas. Cada uno ha, cada uno ha apostado por, por esta tecnología, ¿no? Lo que indica que realmente hay un interés. A nivel usuario, eh, probablemente aún no haya ese interés por lo caro e incómodo que resulta aún, pero desde luego ofrece una nueva experiencia de, de juego, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de desarrollar ya para, para realidad virtual y la verdad que la gente de primeras se queda como wow, ¿no? O sea, la primera mm -hmm. vez que se ponen los cascos y se sienten dentro de una habitación con una camilla llena de sangre. ¡Dios! ¿Sabes? El sonido también es eh, envolvente, con lo cual te sientes realmente allí, ¿no? Puedes mirar cualquier lado y estás ahí O sea, solo, solo hace falta entrar a YouTube, poner reacción a VR y ver cómo la gente reacciona. Cómo se... cómo en alguna ocasión se tienen que sacar las gafas porque es que se siente realmente allí, ¿no? César y Marcelo, ¿cómo fue vuestra experiencia? Uh, ha sido para mí una experiencia wow, muy sorprendente. No me lo esperaba, ¿no? Ha sido muy real. Uh, yo creo que, eh, como dice Dan, es el, es el futuro. Tiene que ser el futuro, además, no solamente por, por la nueva experiencia del, us del usuario, ¿no? Que se tiene ahora, que sí, ahora mismo no es muy accesible para muchos porque es muy caro, pero yo creo que en breve esto va a ser la bomba, ¿no? Mm. Y no solamente por la experiencia del usuario, sino también porque ya toda la tecnología se está apuntando para allá, y los motores para desarrollar juegos y todo se, se están combinando y se están haciendo mucho más rápido. Entonces ya uh, en esta experiencia que tuvimos en, en HTC, por ejemplo, el delay, no había nada de delay ¿no? en el juego, era impresionante, te movías y tal, lo único, igual... Habría que ver más uh, exigencia de máquina, tal vez por más efectos visuales y demás cosas, pero claro, es que esto, esto es cuestión de tiempo nada más. Yo creo que unos cinco años más podremos vivir, uh, incluso fusionar el cine, ¿por qué no? El cine en realidad virtual, que sería ya una, una pasada, ¿no? Sí. Ese tipo de experiencia. Y tal vez lo único de esta versión que hemos probado ha sido el cable este, que se sí, molesta bastante... Sobre todo cuando, cuando sé caminar por una habitación. Sí, sí cuando caminas porque necesitas a alguien que te lleve, ¿no? Como un asistente de juego. <risa> que te lleve por todo lado y no te deje... Pero por lo demás, yo creo que esto va a ser la bomba. Hay, hay, perdón, hay, hay un complemento a, a esto que es una especie de caminador, ¿sabes? Que sí. te meten dentro. Te, exacto, Pero... que te, te atan <risa> y tú puedes seguir caminando. Es muy gracioso sí. verlo. <risa> eh... Eh, claro, una de las cosas que me dijeron a mí, cuando, porque yo jugué estanco, me paré en el sitio y jugaba ahí, pero me decían, puedes desplazarte. Y sí que es verdad que me explicaron que los sensores que se colocan en la parte de arriba hacen como una especie de rejilla dentro de la realidad virtual para saber por dónde te puedes desplazar, que no te topes con una pared. Es decir, conforme mm. te vas acercando a la pared, te aparece dentro del juego una rejilla mm. para que sepas que estás llegando a la pared y no te choque. Entonces, bueno. pero, eso está en alguna forma es, de pensarlo. Pero esto ha quitado mucho en el primer juego que probé. Básicamente, como es una habitación muy pequeña, veías la rejilla constantemente. Claro. Entonces te, te mata el ambiente. Sí. Y como tenías que acercarte para explorar cosas, pues. Eh, por eso estaba un palmo de <risa> la pantalla, porque tenías que acercarte a explorar, a leer un libro, y veías toda la rejilla. Y te mataba un poquito el juego esto. Supongo que el inicio. En el, será, segundo, ¿En el otro no? Será. Esto eran unas demos, Sí, de sí, por eso, por eso. Pero supongo que cuando ya estemos jugando de verdad, será sentado y, y controlaremos sí. con el. Con a mí, mí el, que me, lo que me sorprendió mucho es el tema este de cuando coges el escudo y el arma, ¿cómo uh -huh. puedes.? O sea, literalmente poner el escudo entre el arma y tú, ¿sabes? Sí. Que no es esto que se superponen o si disparas el escudo, tapa el arma, no. O sea, sí. ¿puedes realmente hacer esto? Sí, sí. Eso está muy chulo. Está muy logrado. Está muy Ch logrado. Chicos de, de audio, chicos de Sky. <risa> uh -huh. ¿Queréis com uh, comentar algo vosotros sobre la realidad virtual? Pues yo quiero comentar que yo no lo veo tan. Yo lo, yo no lo veo tan fácil todavía, ¿eh? uh -huh. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Aún a, a corto plazo no lo veo. Veo que sí, que se van a empezar a hacer cosas y que la tecnología está en el buen camino. Pero yo creo que le va a costar y, y va, a, a, va a tardar más de lo que se cree, porque ahí está esta corriente de que ya está aquí, sí está aquí, pero no lo veo como algo de un, pues pues que ya va a, a, a, a, a, a estar en todas las casas, que va no sé. Yo creo que le va a costar unos cuantos años. ¿eh? Sí, bueno, yo, yo estoy con él más que nada por el hecho de que yo lo veo como una una versión extendida de lo que es un monitor. Ya está. Sí, sí. Porque si te paras a pensar en, en, en. con ya con interactividad. es que ya se ha hecho antes. O sea, me refiero. ya era la Wii. o ya era el, el, el, la Kinect de Microsoft. O sea. y sí. a la hora de la verdad. pues o necesitas caminadores que te paren. porque <risa> si no te vas estampando con todas las paredes de la casa. o si no te estampas porque te parece la rejilla. te mata la experiencia de juego. Luego, claro, o sea... Bueno, puede haber soluciones para eso. Sí, sí, pero me vengo a referir, independientemente de que o tienes un palacio de Versalles para poder correr, ¿sabes? O es un poco difícil, ¿sabes? Eh... No, pero puedes tener alguna opción para... Tienes dos mandos para poder correr, poder moverte sin tener que moverte de verdad. Sí, pero bueno, si, tienes el... Que... si tienes el corredor, yo pienso que eso ya, ya, ya, queda, ya queda bien. Pero es el hecho de que, claro, tú piensas una cosa, eh. te pones a jugar al último Battlefield, ¿no? Y te pones con el corredor. Tú te has parado a pensar de que si te pones a jugar como si estuvieras jugando de verdad, eh, no vas a pasar de la segunda pantalla. Vas a estar sacando el bazo por la boca porque a la que te pongas a correr, correr, correr. Move, move, move. Oh, fire, dejo, no sé qué. Te pones a mover. ¡Gáchate, gáchate. Y tal, cuando te has hecho 400 sentadillas detrás de una pared porque te han matado. Claro, o sea, a ver, eres Hulk. O sea, en, en, en un par de horas ya eres Hulk, ¿sabes? Entonces, claro, o, o ponte a jugar. No sé, 15 partiditos del FIFA seguidos, al igual, ¿sabes? Al igual, o sea, ya, no, no, vete ya para el Barcelona o para el Madrid y te contratan seguro, ¿sabes? Este papo aguanta 15 partidos del tirón, ¿sabes? ¿Para qué queremos al puto Messi o a Ronaldo, tío? O sea, claro, es eso, imagínate todo eso, dices, sí, sí, la teoría está guay, pero, pero pan, ponte a... o yo qué sé, o también el hecho de, yo qué sé, yo he visto máquinas para... Para, de conducción, ¿no? Y claro, te ves ahí todo el teje y maneje hidráulico y tal, y dices, sí, sí, estupendo, pero ¿cuánto vale esto? <risa> ¿Cuánto vale esto? Así no, que... pero por eso tal vez sería más factible tener una especie de botón para poder correr mm. y que no tengas que realmente moverte, simplemente pues girar, sí, ah, sí, una cosa pero parecida. Pero ya para eso, sin sin un mejor, uso, mejor te pones un teclado ya, o por algo eso, que... Pero siendo un sotén, muchas veces cuando más o menos te lo conoces, simplemente tiras para adelante y disparas a todo lo que pillas. Claro. Bueno, bueno, no sé si recordáis vosotros la Virtual Boy en el 95. Sí, sí. Super, super cáncer de ojos. ¿Qué? <risa> ¿Qué? Ahí se quedó. Yo espero que no, no ocurra lo mismo, no sé, que esto siga evolucionando, a ver qué ocurre. Eh, también pensar que estamos en la primera generación. Yo, una de las cosas que di cuando las probé, fue porque quizá la resolución, claro, intentando acotar el precio. Luego al público de venta, no, igual no pueden poner ahí unas pantallas de, de alta resolución. Y sí. yo creo que han ido buscando un poco calidad-precio, ¿no? Sí. Pero claro, yo llegaba a notar los píxeles se notan. Al final, luego, en el entorno y tal, es lo de menos porque terminas... Sí, te metes si dentro y... Pero se nota el píxel eh, En el vídeo veíamos la pantalla y sería perfecto, pero dentro se nota un poquito el píxel ¿no? Supongo por la resolución. Uh -huh. Entonces, ¿qué pensáis de esta primera generación? Eh, También, convivirán vivirán con las consolas mutuamente, realidad virtual y consola. ¿Y, y, y qué pensáis de, del plazo? O sea, ¿cuándo pensáis que esto se puede llegar a empezar a estabilizar? A mí, antes de contestar a esto, déjame añadir que eh, me parece que vivimos en, en un momento apasionante del desarrollo de la realidad virtual y, y aunque haya estos temores, porque evidentemente es una, no es una tecnología nueva, hace añares que se está desarrollando, sin embargo, ese lo que, lo que a mí me, me da la sensación de que va a ir más allá es el hecho de que ya los grandes apuestan por ello, no solo en la palabrería, sino invirtiendo muchísimo dinero. Entonces eso ya es un indicio de que algo va a pasar, algo está pasando distinto. Y no solo en el videojuego, sino en el cine ya hay experiencias de realidad virtual súper ¿no? Si lo buscas. Eh, y, y yo desde aquí aprovecho para retar a los emprendedores para, para ¿por qué no hacer como las... Eh, las, eh, las, eh, eh, los sitios de arcade de antaño con la realidad virtual, pues sería fantástico no poder sí. ir a un salón y jugar eh, realidad virtual ahí en un salón eh, correcto. <risa> eh, plazos. Esto lo dirán las grandes corporaciones realmente. La, los desarrolladores también tienen un papel importante en esto, a medida que, o sea, si tú vas a Steam y vas a buscar eh, cosas de realidad virtual, no vas a encontrar demasiado. Hay poca gente desarrollando realmente, es un nicho de mercado que está ahí y yo creo que los que sepan moverse por ahí también tienen grandes oportunidades, ¿no? Al final, bueno, veremos, veremos. Pero el, el, el hecho de desarrollar para realidad virtual no duplica los costes, o sea, me refiero en el sentido de que no, no. se necesita, porque son dos son dos cámaras. Claro, no es que los duplique pero sí que tienes que pensar distinto no en la experiencia, por ejemplo, lo que comentaba él de cómo coges el arma y el escudo, sí. eso cuando estás desarrollando un juego eh, como los que existen, tú haces una animación con un bicho así con uh -huh. un bicho así pero lo de poder combinarlo de cualquier forma o incluso cómo puedes girar el cómo arma, puedes y... girar el arma uh -huh. exacto, puedes eso. De, de cualquier forma y funciona perfectamente. Claro. Bueno, pero eso sería ya, ya con el tema de la... De la interactividad, pero yo me, refiero a, yo me refiero a nivel solamente, puramente visual. Uh -huh. Eso no, no repercute en el usuario, el hecho de que tiene que tener una, una máquina el doble de potente, porque, o sea, realmente estás generando el juego dos veces, uh -huh. uno, una con cada cámara, o sea, uh -huh. me refiero, eso no es, uh -huh. que sí, que sí, o sea, que me encanta el hecho uh -huh. de, de, porque yo te digo, yo lo pienso como un monitor, yo uh -huh. de la interactividad la tengo muy uh -huh. apartada por lo que he dicho antes, pero uh -huh. pero el tema de de al menos la visualización uh -huh. pienso que bueno eso es claro, o sea, necesitas maquinorras muy potentes para que no tenga lag o... ahí se me escapa un poco la verdad, el tema de qué necesidades de hardware necesitas ahí se me escapa claro, pues ya en bruto si te paras sí. a manchar si haces un Battlefield o si haces un Battlefield de radio virtual necesitarás el doble porque claro tendrás dos cámaras que serán es posible, lo que desde luego tienes que tener en cuenta es que cuidado con marear a los usuario. No, porque, claro, claro. Porque te pones a jugar a un battlefield tal cual en realidad virtual y madre mía, más sí, de uno sí, sale sí. potando. No sé, no sé, no sé, por eso. Por eso digo que, que también la realidad virtual. Sí, o sí. sea, me parece muy bien, pero. Sí, Joder. sí, sí es. hay que experimentar sí, sí, mucho. Sí, vamos. sí, sí. Eh, bueno, bueno. Aprovecho para decir a los que nos sigan de Twitch que podéis comentar ahí que, que te voy a hacer un encargo. Como yo desde aquí no veo la, la pantalla. Si nos sí, suscriben de sí, Twitch, te encargas tú y nos lo avisas. Sí, sí, sí, lo llevo aquí controlado. Bueno, pues estamos Twitch. hablando de la edad virtual, de que es la primera generación, que se convivirán sí. con las nuevas o sea, con las actuales consolas y el plazo un poco para que esto se, se establezca. ¿Qué, ¿Qué pensáis vosotros? A ver, a mí me flipa, a mí me alucina. Creo que hasta ahora eh, hubo un salto que fue el 3D. ...y desde que apareció el primer 3D se ha ido evolucionando hasta lo que es ahora... ...y creo que la realidad virtual es el nuevo salto... ...obviamente está empezando, ya evolucionará... Eh, ...bueno ya sabéis que a mí me gusta todo lo, lo ámbito el ámbito multimedia... ...me gusta desde los retro hasta los triple A de ahora... ¿no? ...entonces no me gustaría que fuera un sustitutivo de lo que hay ahora... Por lo poco que os he escuchado, como comentaba Dan, no me imagino jugando a un FIFA en realidad virtual. Daniel, Daniel. Era yo, ¿no? era, yo era yo. Vale, me gusta estar tumbada en el sofá, apalancada, jugando. Entonces, Pero, por ejemplo, un No Man's Sky, mmm, me encantaría tener no una realidad virtual para un No Man's Sky, por ejemplo. Entonces, quizás sí que amplía la experiencia de, de ahora, Quizá haya juegos que sí que encajen y juegos que no, pero me parece interesantísimo el poder estar ahí el mirar hacia arriba y ver lo que normalmente te pierdes en el juego o mirar hacia atrás y que lo tengas todo, es, es que estás ahí entonces a mí me parece alucinante y eso solo está empezando entonces, a ver a dónde llega Jaime ¿Cuál es tu opinión? Pues que, que sí, que, a ver, que el salto está ahí vamos es innegable, pero vuelvo a repetir, yo esto no lo veo aún muy verde muy verde, lo veo súper verde, lo, no lo veo no lo veo a corto plazo, no lo veo entre, ni en tres ni en cuatro años como algo sustituyendo a lo que tenemos no lo veo, ni en cinco no lo veo, entonces eh, estoy de acuerdo en que es el futuro pero como, como pasa con estas cosas, pues nada necesito un, un, un periodo de desarrollo óptimo en el que se vea como algo, pues, accesible, porque hay que ver que hoy en día no es fácil usar lo que comentabas ahí, ¿no? Y yo no lo veo en casa usando unos niños o unos padres o nosotros mismos de una forma, pues, pues fácil. Entonces, nada, lo de siempre, hay que darle tiempo y en años, seguramente, pues, sea el nuevo paso de cómo fue el 3D, del 2D al 3D, y sea el paso evolutivo lógico dentro de la evolución de los videojuegos. ¿Qué, qué? Bien, no, si yo tengo poco que añadir, si básicamente coincido en todo, a lo mejor sí hay que tener en cuenta el hecho de que nace esa tecnología con algunas lacras, ya con unas cargas ya de por sí encima, el, el 3D se ha intentado alguna vez antes en conseguir, pero es que ahora disponemos de la tecnología necesaria para ello. Eh, no sé, yo no lo veo, si mantengo aparte la faceta mía de que me gusta a mí los retro, casi hasta tanto más, mmm, no, tanto más no, más que lo actual Es que pasamos Tener en cuenta que pasamos de, de Tener una habitación que nosotros abrimos Para ver otros mundos diferentes A atravesar esa ventana He dicho habitación, que es de ventana A atravesar esa ventana y entrar en ese mundo Y supone un cambio importante en... No lo sé O sea, hay un Componente social también que hay que tenerlo en cuenta Hace poco estábamos viendo las noticias El tema de, de la aplicación de móvil de Pokémon GO ya hay muchos.. Uy, uy, que... uy, uy, uy, uy. <risa> fo... Es estricto, que quiero decir, no, no, no, de que, no. de que hay. socialmente de por sí los videojuegos no están bien vistos. Pero eh, ya de por sí hay ciertos burnos detalles, la gente comenta, bueno, es que la gente que está con el Pokémon GO van como alienados, van absorbidos, van. Tú imagínate lo que dirán de gente que se pone un casco y se absorbe en su mundo, ¿me entiendes? Luego, aparte, a lo mejor también, el, el problema del dinero ahora, del desembolso, es una tecnología que está muy por desarrollar, pero ¿y cuándo se desarrolle? Quiero decir, cuando sea la segunda, la tercera generación de 3D, y si se llega a establecer, también hay un cierto rollo, vale, miedo de mi... parezco una madre, rollo matriz. Habrá gente que no sepa tampoco distinguir o... Yo, yo no, no sé yo muy bien si... No sé yo muy bien si estoy encaminado a... Ah, como una versión de videojuego o como si llegara a ser posible que se estandarice pero no me hace ni especial ilusión eso Susa yo ¿Qué te ¿Qué te ves? Ves ahí como, como jugadora de Pokémon Go <risa> no, yo también ¿eh? <risa> vamos a ver desde siempre eh... ahora menos no pero antiguamente en... se ha demonizado el tema de los videojuegos estaba muy mal vistos sí. eh, tú decías que jugabas a videojuegos y la gente se apartaba un poquito o cruzaba de la calle, entonces creo que a ninguno nos ha importado eso nunca lo que piense la gente de que juguemos o no, sí. entonces eh, a ver eh, gente tarada hay siempre en todas partes entonces sí. gente tarada que juega a videojuegos, obviamente la hay eh, privarme yo de una tecnología, de una experiencia increíble porque cuatro mataos no hagan, se confundan o lo que sea, me parece un alto, un, o sea, acto demasiado altruista para mí. O sea, yo soy egoísta y yo quiero jugar, aunque haya... No, no te, no. Que no <ríe> es decir, mmm, por ejemplo, con el Pokémon GO, que la gente va bla, bla, bla, bla, bla y todo esto. Yo hace un tiempo no me planteaba nunca jamás salir por la noche a un parque porque estaba lleno de niños haciendo botellón. Este verano he ido y me he encontrado a un montón de familias, con niños, abuelos, bla, bla, bla, bla, bla jugando a Pokémon GO. Entonces, eh, no creo que los videojuegos afecten negativamente a nadie. Simplemente hay gente que está mal, que entonces obviamente le afectará. Pero igual que podría afectar una película, o igual que poner las noticias y ver los muertos, porque ahora ya las ponen sin problema, te puede trastornar, sí. trastornar creo yo. Sí. Entonces que te puedes confundir, hombre, con no, la realidad virtual, pues no sé. Sí, sí, o sea, no, no, no me refiero a que, al hecho de que la tecnología pueda no ser buena, me refiero a que nace con esa lacra social y es un problema para el desarrollo de esa tecnología. Pero no lo ha sido nunca, ¿por qué lo va a ser ahora? Porque ya, me, ya es. Yo, yo lo veo desde el punto de vista de, de gente que opina así y dice: va, se pone su casco y se aísla del mundo ahí, rollo autista, venga ahí. Claro, claro eso sí, claro. Eso queremos. Yo cuando juego un videojuego no pretendo estar en contacto con el mundo precisamente. O sea, creo. <risa> bueno, sí, <risa> sí, pero es un problema a la hora de, de fama, de, de esa tecnología, de. De, de venta, de desarrollo, de, No lo sé. Sí, no sabía sí, claro. no cómo explicar lo yo que te quiero decir. No, no, no, yo te entiendo, pero yo creo que si no ha sido una lacra cuando el tema de los videojuegos estaba muy mal visto, mm. eh, ahora que está socialmente más establecido, es más habitual, todo el mundo, aunque no te guste los videojuegos, juegas. Ya no es algo de y es rentable sobre todo es muy rentable no creo que ahora eso sea un problema que habrá quien se queje pues obviamente siempre de lo todas hago. formas, yo creo coincido en ti, contigo en el, en el tema de que yo a mí sí me llama mucha atención para ciertos temas para ciertos para ciertos títulos como por ejemplo como el nombre de que has dicho claro o... exacto no para todos para todos Oye, no un, un animal crossing así sería de <risa> <risa> bueno eh, Marcelo dime sí Marcelo, uh, yo quería resaltar una cosa eh, que lo ha dicho tan un poco es de que Claro, el Oculus apareció en el 2012, ¿no? Más o menos, como un experimento, qué sé yo, de, de, y tal. Y luego lo compró Facebook en el 2014. Entonces estamos a 2016, que todavía no ha terminado 2016, y ya se, se han sacado muchas cosas con, con, con este tema, ¿no? Lo que el punto es de que se está invirtiendo muchísimo dinero en esto. Muchísimo, y si, un, si si una empresa como Facebook está invirtiendo, invirtiendo en esto, es que el desarrollo va a ser muy rápido, ¿no? Porque realmente están apostando por esto, y ellos quieren crear, y yo creo una realidad alternativa a la que estamos, uh, a la real, ¿no? Entonces van a apostar por ahí, yo yo sigo insistiendo de que esto va a ser, uh, sí, los videojuegos están bien, se van a encontrar otras maneras, pero yo creo que como hay muchas empresas muy fuertes que están invirtiendo en esto, va a salir esto mucho más rápido, o sea, no estoy hablando de 5 años tal vez, es que va a ser entre unos 5 o 10 años máximo, yo creo que vamos a ver un cambio y también esto va a marcar, como otros juegos que han salido, el comportamiento de, de jugar, de todo, ¿no? de cambiar, de la forma de, de percibir que no estamos preparados, igual no sé qué. qué ¿Recordáis... La um Mowerman, o sea, el cortado de césped. Sí, sí. sí, hombre, por favor. Sí. Esto creo que fue en el 92, si no me equivoco. Sí. Eh, pues bueno, no sé dónde hay, porque yo recuerdo cuando veía esa película como algo de ciencia ficción que no sé si llegaría a ver en mi vida y parece que ya empieza a asomar un poco ahí el hocico, ¿no?, esa tecnología. Eh, última pregunta os hago ya, vamos a hacer, porque llamaremos ya, al tema retro. Uh -huh. Queríamos comentar un poco todo esto, creo que es interesante, aunque no sea dentro del mundo retro. Eh, ¿Por cuál sistema apostáis? ¿Y por qué, de los que al menos ya existen? A mí me parecen todos iguales. Y, y solo quiero hacer un pequeño hincapié y decirle, eh, eh, eh, la gente mezcla, no mezcléis la visualización, que es lo que digo, como si fuera un monitor en el que te metes dentro, con la interactividad, van, van separadas. O sea, yo pienso que sí que se integrará el, lo que es la visualización, pero la, interac la, la interacción no tiene por qué ir de la mano de, de que lleves las gafas, porque de hecho el Kinect o la, o la Wii ya incorporaban una interacción manual en la que eras tú el que movías y ponías el escudo o ponías la espada. Vale. y dicho Bien. esto, todas me parecen lo mismo porque es que realmente es lo mismo bueno, hay algunas que a lo mejor incorporan también de serie el que puedas interactuar y otras que no yo pienso de que cualquiera que tenga una buena resolución porque no deja de ser monitores que tienes en lo, casi a, ni, a nivel de lentilla casi o sea que cualquier, cual, el casco que tenga la mejor resolución, mejor precio, mejor, mejor calidad y no te deje ciego por el parpadeo es que, porque básicamente fue eso lo que hizo que el Virtual Boy no triunfara. Era de que te lo ponías y llevabas media hora y decías, guau, vaya pedal, y cuando llevabas una hora me lo quité porque me va a la cabeza. O sea, mientras no te perjudique y te afecte, cualquier casco me da bien. Yo opino igual, o sea, no, no me voy a decantar por una o por otra. Creo que es bueno que haya multitud de opciones porque van a competir entre ellos y van a hacer que, que mejore cada vez más. Así que... La que mejor salga por el mejor precio. <risa> ¿Por Bonito y barato, por favor. <risa> <Somos patalaños, risa> somos <que> <risa> no sé si tenéis algún coment último comentario sobre la radio virtual. Eh, no, yo por ejemplo iba a decir que yo creo que simplemente por motivos prácticos yo creo que lo más que tiene posibilidad puede ser Sony, ¿no? Sí. Quiero decir... Si sacas cuenta, si empiezas de cero, te, si vale, te cuesta 800 pavos. Consola, el MUF y las cámaras. Pero siempre suele ser algo menos que el PC. Otra, no sé, qué talidad. También hay que tener cuenta que son casi 40 millones de parques de consolas colocados en casa, funcionando. No sé, en un principio no necesariamente es lo mejor es lo que triunfa, sino lo que está más extendido. Por cierto, luego está la solo lens de Microsoft que sumaban, ah. o sea, que combinaban realidad virtual con realidad aumentada, que es súper interesante eso también, para otro Eso poco. eso eso, eso Bueno, chicos, vamos ya de paso a nuestro tema y como siempre, vamos a empezar con un juego. Pero para que sea más corto, le corren. la risa también es súper malévola. Ah, sí, vale, era por mi risa. Vamos a cambiarlo un poquito, porque al ser muchos serían demasiadas preguntas y se la demasiado. Así es que, eh, simplemente, ya que estamos hablando de la realidad virtual, os voy a pedir que nombréis películas uh -huh. que hagan referencia a la realidad virtual. Y cada película que se os ocurra va a sumar un punto. Quien más puntos reúna, empezará o elegirá quién empieza. Un okay. tron, <ríe> ¿no? Bueno, ¿Eh? me ha cortado. Cuenta <risa> regresiva, sí, hombre. Como por ejemplo, el cortador de CSP: 1, 2, 3, respondan otra vez. ¿Matrix cuenta? Venga, sí, va. Era 1, 2, 3. Matrix, un punto. Virtuosity. Virtuosity, un punto. ¿The Game? The Game. Hostia, come Tron, ¿no? Johnny Mnemonic Tron. Yo estoy súper en blanco. El día de mañana puede el, ser. Johnny Memoni. Eh, espera, espera, espera, Cortador de Ceste, <risa> de ah, este. bueno. Ya lo dije, ya sí, sí. lo dije. Johnny ah, eh, Memoni, me un... eh. Perdón, hay, hay uno por ahí que no lo no he apuntado. No, no, no, no, no. No dije no. nada. No, no. no, me has eh, dicho, me has dicho. Puede ser Virtuosity, eh, ¿Puede ser no, la película. Bueno, Matrix Matrix ya lo habéis dicho, por supuesto. Virtuosity ya lo habéis dicho. Sí. Ah, pues. no Que digo que Matrix ya lo habéis dicho, por supuesto. Sí, sí, sí. Pues Matrix 2 y Matrix 3. <risa> También les he dicho así, yo. ¡Eh! ¡Animatrix! Así que ahora igual aquí, aquí, <risa> esa no es bravo, oye, no ¿Animatrix? Uh, ¿Se más? Más? Hack. Hack es una serie de anime que, que trata sobre eso. Y yo iba a decir Darks, Dark City, pero no sé si eso se podría incluir. Ah! No me acuerdo de ah, una canción, eh, ¿no? Project City, Brainstorm. ¡Brainstorm! Brainstorm. <risa> El sí. peliculón, tío, sí. Era, es con. con... Sí, sí, yo, esto, yo Rastral, he la partida. Es verdad. Con Fury. La última esta. Esta está... <risa> no bien. la conozco. La tendremos <risa> que investigar. Es muy, muy buena. Bueno, ¿se os ocurre alguna más? Si no cierro ya. No. Este, eh, una famosísima de Cronenberg. Existence. ¿No os acordáis? Sí, sí Z. Existence. Claro. Zeta. Cierto. Sí. Venga, Daniel y Jaime vayan empatados. A ver si os ocurre alguna más. Bueno, ahora recuerdo una de Sword Corea, me parece que era. Sí. Eh, algo de. Ah. No Little, Little Match Girl. No me acuerdo ¿Te el suena, de verdad, pero sí me suena. De un juego, o sea, que era de todo dentro de un juego y la chica moría, volvía a resucitar. Eh, Resurrection of the Little Match Girl, me parece que era. Toma, no, toma. Y hay, otro, hay otra serie, Sword Art Online, que también toca el tema. Venga, 5, 4, 3. Bueno, es igual, es otro debate. <ríe> no, no <bueno. ríe> Uno. ¿Y tal? ¿Y tal? No. Ah, yo, yo, yo tengo una, Demolition Man. Sí. Bueno Bueno, ahora bueno, Daniel vamos ¿Eh? ahí a César y a Jaime Y os, os nombro algunas películas por si os entra la curiosidad, porque sobre todo esto, esto del juego, de las preguntas, es para despertar sobre todo curiosidad. Os nombro las que tengo ya apuntadas. Proyecto Briston, que la habéis nombrado, del 83, el cortador de Césped del 92. Nivel 13 del 99, 10 Extraños del 95, Gamer del 2009, este ya es el más reciente, mm. eh, el System acabado en Z del 99, Brian Scan del 94, Matrix del 99, eh, aquí no sé lo que he puesto, <risa> luego, luego, luego lo pondré escrito porque será otro título interesante, Tron, <risa> How to make a Monster, perdonad no. eh, Zero Point, Desafío Total del 90 Johnny mm, mm. Anime Memory sí, del 95 sí, sí, sí. Virtuosity del 95 Y ya si queréis meter algo de Ghost de, de anime, pues ahí también la tenéis Bueno, película nueva que va a salir sí. uh -huh. sí. Bueno, está bien, investigar a todos los... Y Avalon, ¿no? Avalon, bueno, también, sí, Avatar, es Avatar, claro, Avatar, Avatar, bueno, Avatar. <risas> ya nos van surgiendo ahí más sí, sí. Y para evitar extendernos con la duración del vídeo y con intención de mejorar, habiendo recogido vuestros feedbacks, divido esta sesión en dos partes. En la siguiente parte tratamos de míticas arcades. No os lo perdáis y compartir el vídeo si os ha gustado. Hasta pronto y mucho vicio.